Un poco de experiencia. Bienvenido, muchas gracias a la universidad por darnos la oportunidad, la verdad que esto es muy importante para nosotros porque recién estamos empezando, hace un tiempo que venimos haciendo un poco de música, bueno, me presento, yo soy Nicolás Puesto, Nico Flow, y junto a todo este equipo del Espacio de Todos le vamos a hacer un lindo show, así que bueno, un saludito para toda la gente que está en vivo por el canal de la UNER, así que bueno... Eh, los esperamos también en nuestro canal que se llama YouTube Nico Flow, el espacio de todo O también en mis redes sociales nos pueden encontrar como NicoPueto y un bajo 22 Así que bueno, vamos a arrancar con un temita, pero antes le quiero presentar acá a mi amigo Quinto. Él hace un poco de beatbox, sonidos con la boca, y también hace unas caricaturas. Así que bueno, quiero que, que se presente con eso, mi amigo. Bienvenido. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Nicolás Quinteros. Eh, más conocido como Quinto. Y bueno, esto es un poquito lo que yo hago. Aló, aló. Aquí hablo menos, incho. Desde la universidad vinimos del espacio de todos. Un fuerte aplauso para Quinto. ¿Mickey Mouse también anda para ahí o no? Oh, sí, claro que anda mi ratoncito preferido. ¿Dónde está mi ratoncito preferido? Ajá. ¡Hola, Mero! ¿Cómo estás, amiguito? Ajá. eso ¿Y qué más está por ahí? ¿Calamardo? Mm, pero pues claro que vino Calamardo, se pensaron que se iban a librar de mí. Eso. ¿Voy esponja también a Napoleón o no? <risa> oh, pues claro, tengo ganas de comer una cangre burger. Eso, quinto, dale. Ahora vamos a hacer un poco de beatbox. ¿Cómo sería quinto? A ver... <risa> Eso, un fuerte aplauso para Quinto Bueno, les voy a presentar este nuevo tema Que se llama Mi Tierra Divina Así que bueno, espero que les guste Y si me acompaña con las palmas Sale mucho mejor, dale Vamos con todo Mi Tierra Divina En el espacio de todos Nunca Flow siempre activa Esto no se trata de violencia, se basa en disciplina, Con la experiencia, experiencia? Me la fuerza para combatir, no me esperaba, los va a surgir me levanto pie temprano, me voy a trotar Hago un par de metros y empiezo a sudar La pena se te afloja, ya no quiere más Falta de costumbre te tienes que preparar, se viene el maratón Ahí está la verdad, dos vueltitas al batallón de brazos comenzar, que se van apretando todos los rivales, vamos a acudirle todos los panales me encuentro con un río pero soy ingeniero, te armo un puente alto que como quiero, alto que como quiero, como dice. Esponga punga siempre mi fusil. Si veo un inglés, le tiro un misil. No me cabe ni una, me voy pa' Malvina a recuperar mi tierra divina. En punga siempre mi fusil. Si un inglés, le tiro un misil, no me cabe ni una, me voy pa' Malina, a recuperar mi tierra divina. Dijo el sargento, vamos todos al agua, miren el vapor, era porque estaba Lala, soldado. Todo el ala, soldado. Un poquito de guiso, si quieres repetir, repita conmigo. Guiso, guiso, guiso, manso descanso, le pegó el petizo, carrera, marco por tierra. No me importa nada, me voy para la guerra, me arrastré en el barro, me estoy preparando para ir a buscarlo. Que me lo mío y estaba matando. Que me lo mío y estaba matando. En punga, siempre mi fusil. Si sí, eh, un inglés le tiro un misil, no me cabe ni una, me voy para Malvina. A recuperar mi terraína, en punga, siempre mi fusil. Si sí. sí, ve un inglés, le tiro un misil, no me cabe ni una, me voy para Malvina, a recuperar mi tierra divina, mi tierra divina, muchas gracias a todos por la buena onda, dale, música para compartir, el espacio de todos. Pero no lo ponga. Bueno, ya que estamos acá en ciencia de la salud, en la facultad, la verdad que le quiero cantar este temita, estaba hablando con los organizadores y me parece, qué sé yo, que puede llegar a gustarle o le puede llegar a interesar la letra. Este tema habla sobre las adicciones y bueno, también eh, como estamos acá en ciencia de la salud, también esto habla un poquito de salud mental, así que bueno, más que nada es para darle un mensaje positivo que se puede salir adelante a los chicos con adicciones. Este tema se llama Recatate y dice así. El demonio que te aparta de toda la verdad, te aleja de tu fría, te quiere dominar, te engancha con el vicio y te quiere llevar a ese lado oscuro que nunca vas a escapar. Existe una salida, si no es el final, no te cerres en voz y empieza a hablar. Pedile ayuda, alguien te la va a dar. Solo queda en voz empezar a cambiar, te lo digo por experiencia propia. Yo ya lo viví. No soy un cara rota Me cambió la vida internamente en el Eden. Hablar con gente que le fue muy bien Hay profesionales que te van a analizar Con su devolución te van a acomodar Pero no te olvides de pedirle a Dios Que te ayude para encontrar la salvación Este es tu momento, expresa tu sentimiento Ya no hay lugar para los lamentos Rescatate, rescatate Salí de ese pozo y empecé a cubrir. Internate, internate, ponelo al diablo, que mate. El adicto es una persona enferma, cada vez que él se droga está pidiendo ayuda, tapando el dolor o sufriendo algún trauma, este pibe seguro que algo le pasa, dale levántate. la vida muy buena, la depresión siempre fue una mierda, hay que pelear todos los días. Ir a laburar para traerle el pan a tu familia. Este es tu momento, pesa tus sentimientos. Ya no hay lugar para los lamentos. Rescatate. Bueno, seguimos en música para compartir con este nuevo tema que está en Spotify, es uno de los pocos temas que tenemos, pero nos costó, pero hicimos toda una movida. Tenemos un estudio de grabación que los invitamos a todos los chicos de los barrios y de cualquier parte de la ciudad y de afuera, Los invitamos a grabar su propia canción, no le cobramos nada, le damos la oportunidad que capaz que nadie se la da, porque hay veces que no tienen la, eh, su situación económica, no le permite ir a un estudio de grabación. Entonces, nosotros le generamos oportunidad a la gente, con la ayuda de la municipalidad, con la ayuda de, por ejemplo, la universidad, ahora nos está dando una mano para mostrar lo que hacemos y que llegue nuestro mensaje a toda la gente. Así que, bueno, cualquier cosa se, conecta, se comunican conmigo y ya les dije: mis redes sociales son Nico Puesto-22 o en YouTube Nico Flow, el espacio de todo, pueden ver lo que venimos haciendo. Y si se quieren sumar a hacer un cover o a escribir una letra, ah, por cierto, la, todas las letras que tenemos nosotros son todas nuestras. No hacemos cover eh, tengo cantantes que hacen cover eh, pero la, la base del espacio de todo se trata de eso de escribir una canción que vos exprese todas las cosas que te pasaron en tu vida cosas buenas y cosas malas y dando un mensaje positivo así que bueno vamos con este tema que se llama tamo a pleno palma palma palma pleno, estamos llenos tenemos todo tema para tirar a nuestro pueblo estamos pleno estamos llenos tenemos todo tema para tirar a nuestro pueblo que se pasen apuntando esto es lo nuevo un montón de letras que te parten al medio la mesa está flama para no giro que se prenda esa dama si quiere castigo si quiere castigo Andamos a puro corte, puro rapagazo, pura salmodera porque te partió el nacho. Deja la basura y la mecha, un par de colores y coquita la hecha. Si salís hace pirueta, cálzate bien el casco, no te cuesta nada zafado el guachazo. El asfalto está re duro como el pachazo de la fiesta, mejor fumate uno, así te da anestesia. Así te anestesia. Entrando para la pista, me encontré una pibita, la mete una jarra, era de la rica, ella quiere un frisé y me arranqué un ferné, estamos en Argentina por eso no lo ve, vale. Me dio que se enojó, pero lo aceptó, no era delicada como lo grabó y nos fuimos a la mecha, con una jarra en la mano y atrás esa belleza, estamos pleno, estamos llenos, tenemos estos temas para tirarlo a nuestro pueblo. Vamos a pleno, vamos lleno! tenemos altos tema para tirar a nuestro pueblo! ¡Nico flow, en el espacio de todos! ¡Flow, flow, flow, flow, volviendo a los primero? Bueno, vamos a continuar con el show del espacio de todos acá por el canal de la UNER, estamos transmitiendo en vivo. Queremos agradecer a todos de vuelta por la oportunidad. Muchas gracias a toda la gente por la buena onda. La verdad que esto es un emprendimiento mío que hemos comenzado hace un tiempo y eh, desde a poquito va saliendo. Y bueno, vamos entrenando para que salga bien para, para ustedes, más que nada, para el público. Vamos a presentar a Sentinel Free, que va a hacer un poco de su música. Es un estilo rapero old school de los 90. Así que, bueno, amigos, bienvenido. Ahí te espera la gente a ver. Muchas gracias. Dale, un fuerte aplauso. Hola, gente, ¿cómo les va? Vamos a hacer un poco de rap noventero, ¿sí? Y lo vamos a esparcir por todo Concepción, por ahora. Y dice... ¿Cómo dice? 20 segundos para decir algo, pero vamos a dejar que pase. Entrar en ambiente, ¿no? Ok. Si sí, con esto no la promocionamos, men. ¿Qué? Dice. Yo. Huh. Vamos a gastar un toque de saliva para ver qué onda. Los 90 representen esta liga, estamos en ronda. Soltalo pa' volví al ritmo para ver qué tal. No sale más con este beat, pierdo hasta la hora. Yo, negro, es potente, alto camino, alta historia. Sentimiento como que estás en la gloria. Oh shit, baby, ready para ese trip. Está pa' verde al mí, eso, claro que sí. No es ego, pero hablo de mí. De experiencia de maestro que la vida puso allí Hoy ya no vi excusa, me puse a escribir y se frí como un taguero disfrutando el sector clean. Esto no es algo temporal, más bien atemporal. cayó a cantar acá en tiempo real. Es que no puedo dejar el rap, me tiene atrapado como estar con Cuchi en la Auma. pum. Le damos manso al recorrer, trato de, de, de cuidar el país, sí, más que ayer. Gracias a los que me han dañado porque me hicieron fuerte y hago melodía de repente con el mundo a mis pies. ¡Hey! Gracias y retire ese señor, no hablo de lo que quieren y eso les desconcierta. Es que estoy ocupado, no es que sea molestia, aunque a veces no dejo la puerta abierta. You know, bro, gracias a los que están Y sobre todo a quien me contagió la poesía y el ritmo Un beso al infinito El H.H. me enseñó el respeto Y pa'lante siempre siendo yo mismo Entonces no me calienta, ¿qué dice el resto? Si me está restando, lo borro y listo Mis principios desde chico Saber que sacrificio y pa'lante Doble y gran beneficios Dios, men, represent Siempre aporta el BAP Hermano, humilde, estamos y... Mirando esta hermosa frase, qué bueno es volver. Ja. Y ahora ya no nos vamos, ya no nos vamos. Ja. Hey, yeah, Eso, yeah. oferta aplauso. Oh, a Sentinel Free. Sí, quiero, claro. Volviendo a los 90, paz. Vamos a hacer uno más. ¿Cuál es? Frente en alto. Vamos a hacer frente en alto. Ah, vamos a hacer frente. Bueno, vamos a seguir con este tema que se llama Frente en alto. Dale, Sentinel, mandale. Vamos a ver. Esperemos Despacio no romper nada con esto. Le mandamos un poco de metal. Al rap. A ver cómo sale la combineta. Yeah. Leoji en los apoyos. fuerte el aplauso bien? para él. Por favor. Vamos a ver es? qué sale. Frente en él? alto. ¿Cuál era el Cuando estés listo. Vamos. Gia. Gia. Gia. Sí, sí. Dice, dice, dice, dice, dice, microphone. yo. Oh, oh, oh. Oh, wow. yeah. Subirme en la pista. OK, OK, OK. You see, dice así. Con la frente en alto. Con la frente en alto, pero perfil bajo. Tengo letras para rato. Real que le narro. No estoy para la joda que no, no le parezca raro. Solo hay que caminarlo. Ha. Con la, la frente en alto, alto pero perfil, perfil bajo. bajo, tengo letra para rato, real, lo real lo que, que le narro. No estoy para la joda, que, que no, no le parezca raro. raro. Te doy lo que redacto. Ja. Toma tu mate, relajate, te, te comento. comento Con metáfora les hablo, soy sí juglar Gran en su, su terreno. terreno Vi jugar, ganar, per... aposté, y gané y perdí Ahora gano sin sí, desgano porque ¿Por me mov... vi. Me están colaborando, estoy en el laboratorio Elaborando rimas que va para conservatorio. conservatorio No es pegar muy duro, es cansarte menos Reserva de energía para dar golpes certeros Voy por un camino, de, de repente, repente voy, voy por, por otro Jodeamos la rutina, Poemio a lo loco. loco No me culpe a mí, si nos identifica Reflexione usted lo que la empatía. En este panorama ofrecí panorama. Dejaron la mesa la vacía y nunca dije nada. Del tiempo no hay parálisis, pero suelto si Fácil sale de dentro y eso vale más que un ranking. Con la frente en alto, pero perfil, pero perfil bajo. bajo. Tengo letras para rato, Real Real lo que, que le narro. narro. No estoy para la joda que no le parezca raro. Solo hay que caminarlo. ¿Ah? ¡Eso! ¡Fuerte aplauso! Agua, agua, au. Uh. Oh, yeah, yeah. Oh, agua, oh? au. ¿Presentá el tema? ¿Cómo se llama? Muchas gracias. ¿Cuál era? cuál era ¿A ver abajo? ¿Cómo se llama? gira yeah. Wow. Gente, bueno. Yo me llamo Leoji. Soy un artista del equipo del Espacio de Todos también. Y bueno, vamos a hacer algo que se llama Free Bars. Que tengo ahí, vamos a ver qué sale. El tiempo sigue run y Nino va a esperarte. En sus ojos veo el miedo cuando se hace tarde. Yeah. El peligro siempre cerca estoy y en todas partes. Tejer una jugada. Frente a Peter Parker, Parker. Ah, Aunque esté golpeando un balde Sigue siendo arte Sé que mi punto de vista Cada vez más grande Estoy haciendo algo Que no va a gustarte Hay que encontrar la seguida Y ya no va a buscarte El pensar diferente Te vuelve un loco Si la mente está cerrada Cándalo un poco La energía siempre arriba para que prenda el foco Juro que te mataría Si toca mi rostro bro, bro. O uno de nosotros Mi familia, mi vale más que loco es como vestir de rojo al frente de un toro pero hoy lo descorchamos para brindar por todo el que trate de apagar la llama acá le damos leña son clases por la checa, sponsor la feria sí. la zapa la miseria pateando la mierda cuantos por salvarse el culo es normal que mientan wow. No bajo un cambio ni por joda Con el franco en el jardín que van a hablar de poda Si sí en este saco vainas pa' escuchar en yoga Pero lo que menos quiero volver a tocar la lona Como creo en mí, me prendo una vela Estoy con los fela tomando una estela esto es una liga en la cual nadie entra Lo barato sale caro para que no lo entienda Sobrado de idea busco la manera Todo lo que vivo una enredadera que la que sostiene mi nombre allá afuera Dice que lo bueno tarda, no me cuesta espera uh, uh. Tenemos los sabores para la receta, tenemos el poder de a apia 150 Pronto hacia la plata Pedro así que espera El amor por la casaca me rompe la pera Tenemos los sabores para la receta, sí, tenemos sí. el poder de a, a 150 Pronto hacia la plata Pedro, así que espera. El amor por la casaca me rompe la pera. Un fuerte aplauso para Leo, por favor, dale. Dale, batita, amigo. dale. Excelente, quédate. Bueno, sí, vamos sí. a continuar con un freestyle que va a ser acá el amigo Quinto. Y bueno, vamos a improvisar un poco. Dale. Hey, hey, hey, hey! Sí, sí, vive en la UNER, en la universidad, en lo que yo tengo para demostrar, tengo una habilidad, también tengo agilidad para todos ustedes, chicos, este hermoso freestyle. Me Venimos acá de Concepción del Uruguay, que es la que hay, si sí, el venemos, venimos a disfrutar, venimos a demostrar el talento, lo que sabemos hacer, del espacio de todo, al parecer, ayudamos a los demás, le damos una mano, porque somos enemigos, no somos hermanos, afuera y adentro de la cancha se respeta, por eso el Nico ya no tiene la libreta Viví la UNER, a mí me dicen aquí no trajeron para demostrarle todo este freestyle el estilo es la que va si todos ustedes acá están para graduar para graduarse para después salirse y buscar un trabajo porque eso es lo que sirve el estudio es lo mejor que te puede pasar sigue para adelante ya no mire para atrás porque ya todo eso ya todo pasó ahora vienen cosas buenas para vos, el que está escuchando, no me importa Sea yo le digo de corazón, pasen la marea Que va a venir cosa mala Para tu vida Pero siempre mirando hacia arriba, tenés la alegría La mente siempre más positiva Mi corazón es sincero, de rapero todos los días Eso, wow. quinto, un poco de frita, todo improvisación Improvisación en el momento ahí Bueno, voy a hacer un pequeño enganchado en vivo de los temas que. los primeros temas que hicimos nosotros. Este tema se llama siguiente nivel. Dale. La naturaleza nos está brindando Una fortaleza que la estamos quemando Se activa el cerebro y lo estamos aprovechando Desde el espacio de todo te venimos improvisando Se apronta el sonido y la filmación Solo falta el mate para empezar la canción Suena, suena, suena el flow Del espacio solo para vos Suena, suena esta combinación desde Entre Ríos llega la revolución. Ya salió el sol y empezamos a escribir letras que riman para poder sobrevivir. Muchas cosas han pasado y sigo acá plantado, contándole a la gente que mi vida ha cambiado. Ya volteé paredes una y mil veces, no tengas ninguna duda que este pibe crece. Yo sé que te gusta como este pibe canta, te tira la palabra justa cuando te hace falta un abrazo, una palabra de aliento. No tengas miedo de mostrar tus sentimiento. Suena, suena, suena Nico Flow. Del espacio solo para vos. Suena, suena esta combinación. Desde Entre Ríos llega la revolución. Flow, flow, flow. Este tema se llama Buscando una salida, dice así. Salimos al frente y nos pusimos a luchar, enfrentamos al mundo con el pueblo y nada más. Nadie nos tuvo fe y nos pusimos a crear letras únicas que nadie la podrá igualar. Es el espacio de todo que se pueden sumar, están todos invitados a poder cantar. Las puertas están abiertas, la tienes que atravesar. Los proyectos están servidos para que puedas activar. Tu vida va a cambiar si te a esforzar, muy lejos vas a llegar y a la cima la vas a conquistar, ten mucho cuidado, te puedes tropezar, la frustración está pero la vamos a bloquear, ponete un objetivo y una meta a lograr, ese es el camino para poder triunfar. Rico Flow en el espacio de todo junto a Leoshi, Sentinel Free y Quinto. Muchas gracias a los camarógrafos también y al Chaniguita ahí. Muchas gracias a la gente. Dale. ¿Vuela? Bueno, este tema se llama Vuela. ¿Lo hacemos acá con Quinto o no? Bueno, dale, vamos a meterle. ¿Arrancó? Oh, what's the tin tin boom booyah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 esta canción me llena de alegría, explota mi corazón, escuchar la melodía, te va a cambiar la vida, todos tus problemas no estarán al otro día, muy feliz estoy, voy pateando, el espacio de todos que viene ya sonando, muy feliz estoy, voy pateando, es el Nico Flow con los pibes del espacio. ya me presento, mi nombre es Nicolás.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 Exacto alcanzarlo, solo tenete fe que vas a lograrlo. No importa lo que diga la gente mala, siempre positivo, escalando gran escala. yao yeah, siempre positivo, escalando gran escala. yao yeah, este es el quinto, el espacio de todos. Eso, fuerte aplauso, por favor, dale. Bueno, este tema se llama Adicto a ti. Adicto a ti en el espacio de todos. Nos ponemos un poco románticos, ¿cómo dice este tema? Adicto a ti. Ah. una rima, vengo haciendo nuevos temas, voy sacando, va para todas ellas que me vayan escuchando, ya les estoy mintiendo, la verdad la estoy tapando, las letras para ellas que mi mente está nombrando, cada rato solo pienso en decirte lo que siento, demostrarte que por dentro yo soy el que estaba buscando, cada día me pregunto por qué soy tan colgado, tendría que contarte que yo andaba reaplacado para mí soy la más bella que existe en este planeta, daría lo que fuera por llevarte a viajar, hacerte todo con frescura y nada Nada más, te creía, imposible, pensé que estabas perdida, en mis sueños te veía, pero vos te respondía, mi cama te espera, mi corazón mira el reloj, tu cuerpo que no llega ya no siento tu calor, necesito que me quiera, para mí soy la más bella. Vamos a sentir el frío, vamos a hacer sin permiso. Hola, ¿qué tal? A ver, un poquito de trap. Sí, sentinel. Sí, sí, sí. ¡Sí, sí, Desde concepción para todo el pueblo, llega Nico Flow, ya comienza el concierto. Esta es la vida de un pibe muy bacán que, a pesar de sus heridas, se no para de rapear Contándole a la gente la pura realidad: que no hay trabajo y nadie te va a ayudar. Solo quedan vos, empezar a activar. Y si la puerta se está cerrada. Pésale a voltear Ya no queda nada Solo queda esto Contarle mi vida para todo el resto Me quisieron bajar Y nunca pudieron Pero de mis letras te seguro Que aprendieron Hay que ganarse el pan Y no enfermar al pueblo Esto se hace con trabajo bien honesto Cumpliendo una rutina Se me pasó la vida Ahora produzco tema desde la guarida No tengo patrón solo tengo esta canción. El espacio es de todo. Ya entro en acción. Flum, flum, flum. Dice huh. Sentinel. Dale. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Yo, hey firme desde los 16 ahora si me lo tomo en serio pues con criterio un mensaje by sentinel repito huh, que antes lo hacía por hobby ahora acabo metido en un Perdiendo tornillo siendo parte de este lobby lobby huh, puro teatro homie no es así se le cae la money no me con esa shit no estoy en Ah, ahorrate los comentarios. Levantamos el barrio como Warrior traemos su voz al escenario. Huh. Y yes, ese pensar que el pueblo revelado ya no estaría cerrado y que haría su pirámide. Eureka gritamos como Arquímedes, encontrando la manera de pegarle al sistema partiendo su poder. Oye, oh, yeah. sí, sí, permiso. Dice por ahí. Eso, grande sentinel. Fuerte aplauso, dale, que le estamos metiendo toda la onda. Muchas gracias a todos de vuelta, yo, yo, porque yo, yo, yo, la verdad, yo, yo. esta posibilidad es muy importante para nosotros, estamos dejando todo. Recién venimos del barrio La Higuera, hicimos un show ahí en, sí. un, en el comedor del Zoom, así que los niños quedaron allá bailando, lo, lo que hicimos un ratito, y bueno, para venir a compartir también con ustedes lo que hacemos. Así que muchas gracias por recibirnos. Vamos a hacer un poco más de freestyle junto a Quinto, a ver qué dice. Mandale play. Buah, buah, buah, bueno, bueno, bueno. Dale, bueno, quinto, bueno. dale, dale. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Sí, sí. Ah, yo, yo, yo. Yo, hey. Bueno, bueno, bueno. Dice, dice. Dice, ahí tengo el paisaje un poquito para improvisar. La gente ya camina, lo hace en el lugar. Yo como acaso vengo a improvisar. Saludo a todo el grupito que está allá. Oh los que se van, le dejamos un saludo a todos los les sacamos ropa pa' fuera el freestyle que yo vengo a tirar, ya no es más normal porque ahora soy el animal el animal de la música que me salvó, me sanó tantas veces, cicatrizó esa herida que tenía que el pasado me dejó, yo me puse a escribir y esto fue que me salvó me dijo la música es única, es una lírica que es auténtica y yo en la universidad, con mi habilidad, tengo agilidad. Esto es como fácil, como la versatilidad. Wow. Wow. Por eso, siempre tirando un freestyle. Lo digo en el momento, con respeto para todo acá. En este lugar, muy bien, ya la van a pasar. Y yo me voy para mi casa, re feliz, contento acá. ¿Qué más da si sí, el día ya se represtó? Hoy es viernes y todos ustedes saben que el dolor ya pasó. Para afuera, ya no hay que mirar. Solamente para la meta, la que alcanzar, si tenemos un sueño lo tenemos que cumplir, no me voy a rendir tan fácil, Sí, no voy a tirar la toalla, vaya donde vaya, voy a dejar bien representado el nombre de Concepción del Uruguay, aunque soy de Buenos Aires, allá pasé por muchos malos aires, pasé momentos malos con toda mi familia, pero de que estoy acá tengo mucha alegría. Yeah. eso aquí yeah. fuerte aplauso. Yo. Uno, 2, uno, dos. Probando, probando. Bueno, vamos a seguir con este, a ver. Pero pega, quédate, quédate. Ah. Tu forma de mirarme, tu gana de tirarme, yo sé que estoy perdido, se empiezo a enamorarme. Tu forma de ser, a mí me vuelve loco. Cuando te escucho cantar, no te paro de mirarme. Me pongo en esa boca y la quiero probar. Y la quiero probar. No sé qué pasa. perdón, perdón, seguimos, seguimos. No, no te perdono. ¡Eh! ¿Todo mal? A ver. Oh. Yo tengo una preguntita. ¿Cómo la están pasando todos ustedes? Mm, los noto un poco aburridillos. ¿Puede ser o no? ¡Ay! Me está gustando. Es oh, gracias, March, por dejarme venir aquí. Mm. Homero, acuérdate que después tienes que cuidar a los niños. Esa, quinto. Vamos a hacer un de Bueno, vamos a cerrar. Queremos de vuelta agradecer acá a la universidad, a la facultad de Ciencias de la salud por darnos la oportunidad a todos los que forman parte de esta producción, ah, la verdad ah, es ah, impresionante. Ah, ah, ah, ah. Queremos sí, dar un buen mensaje para la gente, así que bueno, por cualquier cosita que se quieran comunicar, ya saben, ahí bueno, nos mandan un mensajito y se pueden sumar al espacio de todos. Vamos a cerrar con un frita de ahí, ¿eh? 差一點打開 Boa, boa, boa, boa. Música para compartir. Ah, música, música, música. Ya, yeah. música también para compartir. Yo tengo mucha música que la reparto aquí en este escenario. Yo demuestro mi, mi talento. Por supuesto, sí, sí, sí, sí. Tengo varias voces que hacer. Tengo todos los dibujitos animados otra vez. Soy como una caja de sorpresa. Hago tontas cosas que yo mismo me estresa. Pero me encanta demostrar todo lo que yo siento para ustedes. De sacar para que después se vayan y digan a mamá, había un loquito cantando, haciendo voz en la universidad, pero también la agilidad, la habilidad, porque tener la mentalidad clara, todo lo que yo quiero hacer, tengo todos los sueños ordenados en uno, dos, tres, tres, dos, dos, uno, uno, uno, chua, tiempo, chua. para que disfruten del momento, yo no de esto, yo nunca me voy a aburrir, tampoco me voy a cansar, puedo estar así, así, así, así, la síntesis, sí. como... sí de, sí, sí me dijeron que venga aquí, pues entonces voy a demostrar junto a Nico Flow el espacio de todo, papá. Eso, fuerte aplauso para Quinto. Sí, Muchísimas sí, sí. gracias a todos por recibirnos, por la buena onda. La verdad que les deseo mucha suerte en, en su próxima carrera, a ver si se pueden recibir. Eh, es muy importante lo que están haciendo porque es algo productivo. Usted tiene que tener un proyecto la vida. La verdad que con un trabajo, con una carrera universitaria, ustedes pueden tener muchas oportunidades pero en cambio si, qué sé yo, no estudian, se quedan en la cómoda, después van a tener que ir a laburar al rayo del sol, o pasando frío, o haciendo cosas que no les van a gustar, así que todo lo que hagan, háganlo con amor. Así que bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos, esto fue el espacio de todo Muchas gracias.